Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y me los un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy vamos a ver una forma muy rápida de hacer dinerito con Content Locker y tráfico gratuito. Es una forma sencilla, white hat, esto no es black, es un completamente white hat. Y veréis que es sencillo hacer dinero si os enfocáis bien en la estrategia que os voy a presentar. Os voy a dar el paso a paso para que no os cueste nada de trabajo hacer esta estrategia, os voy a decir exactamente cómo debéis hacerla y generar unos dólares muy rápido con Content Locker y tráfico gratuito. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des clic al botón de like porque este vídeo te va a gustar con toda seguridad y sobre todo a que guardes este vídeo en tu lista de reproducción favorita. Y sin más dilación vamos a ver cómo es esta forma rápida de hacer dinero con Content Locker. ¿Cómo lo hacemos? Primero, lo primero que tienes que hacer es estar dentro de una red de Content Locker. Hay muchas redes de Content Locker, CPA Grip, CPA Lead, My Leads, OG Ads, hay varias. Yo, para mayor comodidad, voy a usar CPA Grip, porque es una red en la que estoy bastante cómoda. Voy a usar... Mi cuenta demo, no mi cuenta real. Para todos aquellos que me preguntan. Uy, tu cuenta está cero, ey, pero no estás mostrando. Esta cuenta es demo, no es mi cuenta real. La uso estrictamente para hacer tutoriales. Vamos a ir a CPA Grip. Esto es CPA Grip. Es muy sencillo de darse de alta, no te van a pedir nada, no te van a pedir prueba de pago, no te van a hacer entrevista. Es muy, muy sencillo. Le das a Register y te registras. Yo como ya estoy, le voy a dar a Login. Este es el Dashboard, aquí está todo. Y lo que yo voy a hacer es irme a esta parte y voy a darle clic en Monetization Tools. Dentro de Monetization Tools yo le voy a dar URL File Locker. ¿Qué voy a encriptar? Pues muy sencillo. Y aquí viene la segunda parte de la estrategia. En mi caso, yo voy a regalar un PDF con los secretos de Fiverr, el Fiverr Hacks. Un PDF que tiene distintos hacks para que la gente pueda hacer dinero con Fiverr. Te lo voy a mostrar, es este. ¿Ves? Get busy, start making money online, no bullshit. Y viene la tabla de contenidos. El inicio, el grupo. El método de los grupos, Exchange favorite, con Email, Case Studio, Social Proof, major of Success, Reselling, bla, bla, bla. Y todo esto es con Fiverr. ¿Ves? Tiene el color de Fiverr. Es muy bonito. Está súper genial. mira los gráficos son súper bonitos. Aquí está. We will be using Fiverr to explain the process, bla, bla, bla. Es un... PDF para hacks de fiber que está muy pero que muy genial y la gente que quiera hacer dinero en fiber bueno pues esto les va a encantar este es el archivo que voy a poner en Content Locker lo primero que voy a hacer es subirlo a un sitio por ejemplo Google Drive Mega cualquier estoraje que tú tengas te va a venir bien yo tengo muchos estorajes lo voy a subir a este así que simplemente arrastro mi archivo ¿Ves? Aquí lo está subiendo, en este estoraje. Aquí lo tengo, es este. Fíjate que, voy a quitar esto que no, para que no se vea bien. Eh, fiber hacks PDF. Y lo que voy a hacer es compartirlo. Le voy a, des, a dar aquí y le voy a poner Get Shareable Link. Es un link que es compartido. Tengo un montón de cosas, no le voy a poner nada. ¿Ves? Los usuarios con el link lo pueden bajar. ¿Ok? Creo el link. Lo copio. Me voy a CPA Grip. Aquí. Y voy a crear un URL File Locker. Le doy clic a URL File Locker. Voy a crear uno nuevo. Acepto los términos. Le doy a continuar. Y aquí en donde dice nombre le voy a poner fiber Para saber de qué estoy hablando. Fiverr. Y voy a ir a las templates. ¿Ves? Y voy a poner una template esta. Que es para bajar archivos. Ya lo tengo. Me voy al general. Donde dice File name, dice Premium File, sí, aquí lo voy a poner, todo esto lo quito y le voy a poner Fiber Hacks PDF, Fiber Hacks PDF, tanto que pesa, esto lo dejo tal cual, empezamos a bajar, se acabó, no quiero más, aquí voy a poner la URL de mi archivo, esa es la URL que he sacado de mi estoraje, esta, ya la tengo ahí. Ya está listo. Aquí donde dice ofertas le voy a poner dos ofertas. No me hace falta tantas. Con dos ofertas está bien. Después de completar los... Bla, bla, esto. Sin más. No vamos a darnos mal con este tema. Empezar la descarga. Acuérdate que podemos buscar ofertas. Y yo las ofertas las voy a poner de Estados Unidos, por ejemplo. Y que me elija todas las Estados Unidos. No me interesan otras. Todas las plataformas. Y ya está. Todas esas y dice default prioridad by performance. Si sí, yo puedo ponerle que me las priorice por el rendimiento, que el pin y crédito sean primero, que sea primero los pines, luego créditos, luego CPA, luego CPI. Aquí podemos hacer muchas cosas. Ves, yo las voy a dejar por rendimiento, primero por rendimiento, aunque podemos poner cosas que sean que paguen mejor, por ejemplo, si me pone primero pins y créditos antes que CPA y CPI. Pues a lo mejor gano más. Si le pongo pins y luego créditos. Luego CPA, luego CPI. Pues bueno, vamos a poner esta. Y vamos a ver cómo funciona. Le doy a guardar. Save. Y eso es todo. ¿Ves? Ya lo tengo. Voy a los links. Get links. Y voy a elegir. Voy a elegir. File driving. Esta por ejemplo. File driving. Puedo customizar la URL. Y la voy a customizar. Y le voy a poner aquí. fever Hacks. Fiber Hacks. No puedo poner Hacks. Aquí le voy a poner Fiber Tricks. Fiber Tricks. Change. Ahí estamos. Fiber Tricks. Copio el enlace. Ya tengo el enlace copiado. Listo. Y lo voy a reservar en un blog de notas. Aquí lo tengo. Este es mi Content Locker. Y a continuación voy a hacer una landing page para este Content Locker. Vamos a hacer una landing page bonita. Voy a usar Wix, que es gratuito. Le voy a poner Get Starter y vamos a rellenar todo para que nos haga una página súper bonita. Le voy a decir que no tengo cuenta, que me voy a registrar. Le doy Regístrate. Clic. Así hacemos el proceso juntos. Email. Puedes poner un email cualquiera, uno que sea temporal, el que tú quieras. Yo voy a poner uno de los que tengo de reserva. Pongo las contraseñas, me registro. Esto no te toma nada de tiempo. ¿Por qué? Estoy usando Wix, porque el CPA requiere de muchos dominios, porque si no, nos banean los sitios. Así que, mientras más dominios tengas, mejor. Empezar ahora. Bueno, me va a hacer una encuesta que voy a omitirla. Le voy a decir omitir ahora, omitir, para irnos rápido. Y voy a ir a una plantilla de Wix. Voy a elegir una muy facilita, la quiero casi blanca, más en, en blanco. Clic, una plantilla en blanco. Y vamos a poner algo como esto. Como esta, un título. Una imagen y un subtítulo. Diseño clásico. Listo. Editar. Intenta no perder tiempo en esto. Algo que sea muy rápido. Muy sencillo. Ya lo tenemos. ¿Ves? Agregar menús. Es un constructor como casi todos. Pero simplemente esta parte. Toda esta parte no la quiero. Así que vamos a quitar todo. Fuera. Ahí tal como se presiona la tecla suprimir. Ya no la tengo. Tecla suprimir. Fuera. Esto fuera. Y esta franja fuera. Fuera. Y vamos a empezar aquí. Y vamos a poner estos textos que tengo ya preparados. Ya los tengo aquí. Voy a pegarlos y voy a ir copiando. Este es el título. Control C. Y lo voy a poner aquí. Control V. Sin más. Este ya está. 30 120 por hora. Eh, Va a ser en un Fiber. Fiber. Lo voy a poner en un color diferente. En el color verde de Fiber. ¿Ves? Aquí está el color. Color. En realidad todos los son muy intuitivos. Voy a agregar un color de fiber creo que es así, uh, listo lo aplico, ya lo tengo ahí y luego aquí voy a poner una imagen estas me las voy a quitar todas Galería Wix Pro esto, fuera no lo quiero, <ríe> muy fácil genial este producto con Wix no me lo voy a dejar quitar, si sí, mira, fuera fuera todo esto fuera vale, vamos a poner otro texto aquí y vamos a poner este otro texto. Control C. Me voy aquí. Control V. clic con el botón below. I use for free. Y aquí vamos a poner el botón. Vale. Primero una imagen. ¿Qué imagen? Me voy a poner una imagen. Agregar una imagen. Esta imagen. Y me va a pedir una imagen. La voy a subir. ¿Qué imagen? Pues una de mi librito. Ya la tengo yo preparada. La voy a arrastrar, ves, es esta, es muy bonita Ah, genial, súper bonita La agrego, mira qué bonita es hacer un poquitín más grande No mucho más Ahí está mm -mm. Clic en el botón de abajo, este texto a lo mejor Lo hacemos un poquito más grande 16 y lo vamos a poner como a 20 Tú puedes hacer tu página en tu Constructor favorita, yo lo estoy haciendo en este Porque es gratis, y como es gratis Pues vamos a tirar de todo lo que sea gratis Ahí está, y aquí vamos a poner el botón vamos a buscar un botón agregar botones este botón parece bonito y lo vamos a poner abajo ahí está centrado vamos a cambiar icono y texto y en lugar de shop vamos a poner get. vamos a poner vamos a hacerlo más grandote ahí está perfecto este color no me gusta vamos a cambiar el color vamos a intentar que el color sea el mismo en ambos Así que voy a coger este color, que es este. Lo copio y lo voy a pegar también en el botón. El botón aquí. Y elijo el color, personalizar, el fondo. Ya está, ya lo tenemos. Y aquí vamos a poner nuestro Content Locker. ¿Ves donde dice enlace? Le doy clic y me voy a ir a mi Content Locker. Le voy a poner dirección web y aquí la pegamos. Cogemos esto, Control-C. Porque es nuestro content lo pegamos. Y que abren una ventana nueva. Hecho. Eso es todo. Le voy a dar a publicar. Sin más. Y vamos a poner aquí Fiber, Guardar y continuar. Y vamos a tener nuestra página dentro de nada. Aquí está, ya la tenemos. Voy a copiarla. Copiar el enlace. Copy. Y le voy a dar a ver el sitio y la página la pongo mientras en el blog de notas. Aquí está, ven tenemos nuestra página, vamos a ver si hay algo que nos estorbe, porque quiero verla, vista previa ah mira, tiene esto veas tu página, pero bueno, no importa ahí la tenemos, ves y cuando la gente le dé clic aquí ves, al download, se va a venir aquí genial, y cuando le den clic aquí aparecerá nuestro content locker fabuloso, ya la tenemos ya está, está publicada Volvemos al editor. Ah, pero mira, tenemos un montón de cositas. Vamos a administrar páginas. Y esta la vamos a quitar. Eliminar. Todas las que no son la galería que es la que hemos trabajado, las vamos a eliminar. Eliminar. Esta. Eliminar. Y así ya no van a ir a ningún lado más que ahí. ¿Ves? Esta sí, esta no. Están en blanco. Eliminar. Eliminar. Y ya nos hemos asegurado que solo queda esta. Porque si no, podemos tener conflictos. Listo. Volvemos a publicar. Para estar seguros. Ya lo tenemos. Ver sitio. Ahí estamos. Genial. Se ve súper bonito. Listo. Es todo. Ya la tenemos. Y ahora viene donde la vamos a compartir. De dónde vamos a sacar el tráfico. Antes te dije que era gratuito. Y te voy a dar cuatro formas distintas de conseguir tráfico para esto. Ya que tenemos nuestra página. Nos vamos a ir, por ejemplo, a Facebook. Vamos a poner aquí Fiverr. Y en Fiverr nos vamos a ir a los grupos y aquí tenemos un montón, mira, 76.000 miembros, 355, 118.000, 65.000, mil 98.000, 420.000, aquí hay una barbaridad, 65.000. Lo que tú vas a hacer es unirte a los grupos. Te unes a los grupos. Vamos a ver, por ejemplo, este. Ya estamos en el grupo. Y lo que vamos a poner es este texto que también tengo preparado aquí. Control-C. Abro esto. Y le voy a poner. Hey. ¿Hay alguien interesado en hacer dinero en Fiverr? Tengo unos hacks súper asombrosos para hacer tus primeros dólares en Fiverr. Comment. Vamos a poner. Comment. Con doble M. Comment me. I'll give it to you, ya está, eso es todo vamos a ver si podemos hacerle eso es. así vamos a ponerle ahí unos emojis a ver si encontramos unos emojis interesantes este por ejemplo, para que comenten le he puesto un montón y aquí vamos a poner hacks, domain, neural en Fiverr. vamos a poner también otro emoji vamos a poner unos emojis de un diablito, si puede ser a ver, esto. que sea un diablito bonito son diablitos muy feos, la verdad bueno, pues vamos a poner estos asombrados Post. Listo. Y ya aquí lo tenemos. Y cuando la gente diga a mí, entonces yo les voy a pasar la landing page. ¿Qué landing? Esta, la que acabamos de hacer en Wix. Control-C, por ejemplo. Voy a abrir una página de incógnito. La pego. Y ahí tenemos nuestra página de Fiverr. Súper bonita. Genial. Sin más pretensiones, solo queremos que le den clic a este botón. Y cuando le den clic al botón, ya sabemos lo que va a pasar. Vale. Eso es una forma. Esa es la primer fuente de tráfico. Los grupos de Facebook, que has visto que hay un montón. La otra, Twitter. Te sugiero, tanto para Facebook como para Twitter, todas, que no uses tu cuenta personal. Usa otra cosa. Y aquí en Twitter vamos a buscar un hashtag. Y el hashtag va a ser #fiber por ejemplo y todo lo que nos aparezca con fiber hace tiempo que no he puesto fiber eh, fiber y aquí en todas las que comenten fiber nosotros podemos enviarles un direct message o si no poner comentar en, en, en estos textos por ejemplo este de cómo empezar en Fiverr. es cómo empezar en fiber y vamos a comentar y vamos a comentar lo mismo pero en lugar de poner entonces eh, Make hago uniformes Fuera, I have a video some hacks to make the in Fiverr. Y vamos a ponernos aquí nuestra landing directa, porque ahí no nos van a contactar por direct message. Podría ser, pero bueno. Y respondemos. Ya está, mi Twitter se envió. Y a todo mundo que esté hablando de Fiverr, nosotros le enviamos ese mensaje. Esa es la segunda fuente de tráfico. Tercer fuente de tráfico: Instagram. Y hacemos lo mismo. Buscamos aquí Hashtags Fiber. ¿Ves? Hay bastantes. Fiber, Fiber, Fiber. Y aquí está todo lo que dice de Fiber. De Fiverr. Y hacemos lo mismo. Contactamos a la gente. Mira, voy Page Reviews, por ejemplo, a está, Y aquí está este. Visita nuestro website, bla, bla, bla. Y a la gente que sigue a este. A los que la siguen, no al mismo al que lo sigue, a este. Porque quien lo sigue, quieren hacer dinerito en Fiverr. Vamos a los followers, eh, los seguimos y les enviamos un mensaje directo. Y el mensaje directo, sabes cuál va a ser, ¿no? Mensaje. Y vamos a ponerle esta parte. Entonces, vamos aquí. Es un poco spamero, pero bueno, es lo que hay y eh, vamos a ponerle check it here y le ponemos nuestra landing por eso necesitamos una landing para que no nos baneen las plataformas send ya está eso es todo y así con todos los que lo sigan ya tenemos tres twitter insta y facebook y la última es youtube tú vas a hacerte un canal de youtube y vas a hablar del ebook del ebook que tenemos aquí Vas a comentarlo, vas a mostrárselo a la gente, vas a poner un par de hacks, un, es un vídeo cortito de un minuto, minuto y medio como mucho, y vas a hablar rápidamente de él. Y les vas a decir, aquí abajo os voy a dejar el enlace. ¿Y qué enlace vamos a dejar? Sí, mi amigo, vamos a dejar nuestro enlace de Wix para que cuando lo quieran bajar tengan forzosamente que resolver nuestro Content Locker para acceder al ebook. Espero que te haya gustado esta estrategia, que es sencilla, es gratuita, el tráfico es gratis, la página es gratis. Lo único que tienes que hacer es buscar, como yo busqué en este caso, Fiverr. ¿Cómo lo hice? Pues me fui a PLRs, PLR Free, por ejemplo, y hay un montón. Free PLRs, IDL PLR, free PLR Free Online, muy Quality PLR, PLR Database, hay un montón. Hay muchísimos y yo por ejemplo, en, vamos a suponer este, en database.net o database, como le pronunciéis vosotros. Aquí vamos a poner por ejemplo fiber, pero no tiene por qué ser fiber, puede ser cualquiera, el que a ti te guste. Mira, justamente en este no tiene nada de fiber. Tú tienes que bajar conforme a tu nicho, estos son de afiliados, pero hay un montón, hay todas estas categorías para que tú puedas bajar sin ningún problema. De relaciones, esto también se vende muy bien. Siempre queremos estar bien con nuestras parejas o conseguir una pareja. <risa> en fin, ya tienes todo para que puedas generar ingresos con Content Locker, con White Hat absoluto y con tráfico gratuito. Es cuestión de que lo pongas en marcha. Y lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado esta forma rápida de hacer dinero con Content Locker con tráfico gratuito. Lo ideal es que lo pongas en marcha cuanto antes para que puedas empezar a generar rápidamente esos dólares con Content Locker y el tráfico gratuito. Recuerda que los enlaces te los dejo todos abajo en la descripción para que tú no tengas que ir buscando por aquí y por allá. Marketer, te envío un abrazo muy grande. Te agradezco el tiempo que has tomado para ver este video. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!